Pasaron 793 días para que las familias de Jimena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa, Francisco Javier Tirado Márquez y José Manuel Vital Castilla tuvieran un poco de justicia después de haber sido asesinados en febrero de 2020 en el municipio de Huejotzingo en el estado de Puebla. La jueza de distrito, Analicia Rodríguez Ponce, impuso una pena de 68 años de prisión preventiva contra Elisette N., Pablo Jesús N. y Ángel N., detenidos el 25 de febrero de 2020 por su participación en el multihomicidio de tres estudiantes de medicina y un conductor de la plataforma Uber. Indicó que cada uno de los imputados deberá cumplir una pena de 18 años por el delito de robo agraviado de vehículo, así como otra condena de 50 años por el asesinato de cuatro personas. Con dicha sentencia, no tendrán la oportunidad de obtener su libertad antes de los 68 años por buen comportamiento, pues la sentencia dictada es definitiva y sin apelación alternativas y los parámetros que el Código Nacional establece respecto de la intencionalidad y de la participación en la comisión del delito. Se les impuso la máxima y se les impuso porque actuaron con dolo, con intención, con ventaja y sobre todo, con todo el ánimo de afectar a un ser humano. Y en este caso fueron cuatro. Por lo tanto, eh, el, el fallo, es congruente con lo que dice la ley. Se hizo justicia. A su vez, se determinó que cada uno de los responsables deberá hacer un pago de 2.986.852 pesos como parte de la reparación de daños. La resolución de los jueces poblanos dio tranquilidad a las familias de los tres estudiantes como Cristina Márquez, quien afirmó que con lo que vivió vuelve a creer en la justicia de México. Con esto cerramos con esta sentencia y calmamos un poco el dolor que estas personas nos causaron. Nunca van a, a recuperar, nunca nos vamos a recuperar el daño que nos causaron, pero al menos son unas personas menos que van a causar más daño, al igual que nosotros nos lo causaron. Esperemos que toda esta sentencia yo sirva para que muchas personas que, que lo hacen piensen más, para no, no caer como que ellos, y ellos realmente. Oh, no, no, nos callaron a cuatro familias, porque nos mataron a cuatro. No solamente familias, cuatro familias, porque el dolor jamás hay. El dolor siempre va a permanecer, pero con la tranquilidad de que nuestros hijos se les En tanto que Sonia y su esposo Jorge, padres de Jimena Quijano Hernández, dijeron sentirse tranquilos al saber que estas personas no van a volver a hacerle daño a nadie en sus vidas. Mientras que Angélica, madre de José Antonio Parada Serpa, aseguró que regresan a Colombia con la tranquilidad de que la justicia sí existe. Estoy feliz, contenta en la vida La única felicidad que tendría es que me devolvieran a mí Pero sí sentimos un poquito de tranquilidad De saber que estas personas no van a volver a hacer daño a nadie A nadie en la vida Nosotros tuvimos que no pagar Pero bueno, tuvimos que pasar por esto, por algo será Por algo será que Dios nos mandó esto Y lo vimos con mucha alegría Y nuestros hijos deben estar en el cielo Brincando de la felicidad de ellos Y sí, nosotros ahí seguiremos luchando a nosotros, primero, darle las gracias a ustedes por interesarse en el caso de nuestros sí, hijos, porque eso eh, nos demuestra que en México la gente sigue creyendo en la vida. Estamos contentos con la decisión del tribunal, me parece muy justa. Son los asesinos de nuestros hijos, y entonces ahí, eh, pues nos vamos para Colombia con la tranquilidad de que se hizo justicia.